Iris. ¿Iris qué? Salas Reynoso. ¿Cómo se llamaba su hija? Yadelin. ¿Qué edad tenía Yadelin? ¿Dónde trabajaba? Ella trabajaba en Ávalo. ¿Qué fue lo que pasó con Yadelin? Ella venía del trabajo una... y una jipeta le impactó y la dejaron ahí tirada. ¿Tienen ustedes ya conocimiento de quién es la persona? No, la jipeta está en la ME. La tienen detenida, pero no tenemos conocimiento porque ahora no aparecen. Las mujeres. Se dicen que eran varias mujeres que iban. Sí, dije que supuestamente eran varias mujeres, no te sé decir. Eso es lo que dice. ¿Dónde ¿no? sucedió esto? Eso fue. Una once y medio. El, ¿Dónde fue qué pasó? Eh, cerca de ahí de, de esta calle. En la Colón con Duarte. En la Colón con Duarte, Colón con Duarte perdón. Santo García Díaz. Eh, ¿Cuál fue, la, qué fue lo que pasó? Mía la chocaron, la recogieron y la mataron. Por favor, yo quiero saber por qué hicieron eso las mujeres, que la chocaron a ella, no hicieron nada por ella. Que yo no tengo problema con ella, yo no quiero problemas, yo no tengo problemas con nadie. Pero yo quiero ver a ella, para yo hablar con ella personalmente. A ver.